Horóscopo de cáncer para hoy. 20 de marzo de 2018. El universo te empuja a que te organices y hagas las cosas con más eficacia. Hoy ocurrirá algo que te obligará a ponerle algo de orden nuevamente a tu vida. Quizás recibas un recordatorio acerca de cuentas vencidas, o un comentario de tu jefe. No permitas que esto te moleste demasiado, es solo una muestra de las energías intensas